Buenos días, hermanas y hermanos del Departamento de Estelín. Es para mí un honor, es de mucha alegría, de mucho entusiasmo poder estar aquí con ustedes. De verdad les digo, les tengo mucho cariño. He compartido en diferentes momentos a lo largo de, de muchos años con ustedes, en diferentes espacios, con el Partido con la Alcaldía Municipal de Estelí, con esta universidad, la Faren, Estelí, con organizaciones de niñez, con movimientos comunitarios. Es decir, desde diferentes espacios hemos venido caminando y luchando juntos por construir una Nicaragua mejor, una Nicaragua más justa, más libre. Así que me da mucha alegría estar con ustedes y los los abrazo, les abrazo a cada una de ustedes. Es muy significativo poder compartir esta mesa, esta mesa de diálogo con nuestros liderazgos políticos, con Alba, nuestra secretaria política, con secretarios políticos municipales, con el liderazgo de la juventud y con nuestra ministra de la familia, Johanna Flores, y con Carol Herrera, que es directora del Programa Amor, uno de los programas más emblemáticos de nuestro gobierno. Estamos aquí para dialogar sobre la ley para una cultura de diálogo, de reconciliación, de seguridad, trabajo y paz. Vamos a tratar de hacer una presentación breve, por razones de agenda de ustedes, sin embargo si tienen tiempo, nosotros damos un espacio para que ustedes presenten reflexiones, compromisos. Si tienen preguntas, después de esta presentación, nosotros con todo gusto retroalimentamos, respondemos, reaccionamos a las inquietudes que ustedes puedan tener. Esta ley es el resultado de un proceso, como decía Alba, un proceso. No es una ley que se aprobó y se construyó en un escritorio o en una oficina cerrada como se hacían las leyes y las políticas antes que un grupo de expertos o un grupo de consultores la redactaban y en pocos días ya se aprobaba. No. Esta ley nace del corazón del pueblo de Nicaragua que quiere paz. Esta ley ha sido el resultado de una constante dinámica de pláticas, reuniones, conversatorios y empezó como una propuesta de política pública, una política de Estado para una cultura de paz y reconciliación después se transformó en política y después se transformó en un anteproyecto de ley y ahora ya es una ley vigente ya fue aprobada por la Asamblea Nacional, ya fue remitida al comandante Daniel, presidente de la República, el comandante la envió a publicar en la Gaceta y ya se publicó en la Gaceta el 28 de enero de este año. Recientemente entonces esta ley entró en vigencia y todas las instituciones del Estado todas las expresiones de la sociedad, todas las familias nicaragüenses estamos en la responsabilidad de cumplir con esta ley que es de carácter socioeducativo, es una ley sociocultural no es una ley coercitiva, es una ley educativa para crear nuevos valores, nueva conciencia, nuevos pensamientos nuevos sentimientos nuevas visiones, nuevas prácticas en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de la existencia humana. Yo no quería dejar pasar que hoy estamos recordando y estamos aquí en el diamante de la Segovia conectándonos con el 85 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres. Porque cultura de paz es amar a los héroes y a las heroínas nacionales. Eso es cultura de paz. Que nos sintamos orgullosos de nuestros héroes, de nuestros libertadores, de nuestros próceres, de nuestras próceras. Que nos sintamos orgullosos. Y Sandino es el ícono más grande de libertador que tenemos. Entonces, yo quisiera pedirles a ustedes, hablando con Sandino en este auditorio, diciendo las palabras de Sandino con nuestros corazones, con nuestros sentimientos, que digamos las palabras de Sandino. Yo voy a decir una parte y ustedes continúan juntos diciendo las palabras de Sandino. Lo que, no, lo que nos acordemos, no tiene que ser li, necesariamente literal, lo que nos acordemos. El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído y no solo ser oído, sino también ser creído. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán. En uno de aquellos días manifesté a mis amigos, si en Nicaragua hubieran 100 hombres que la amaran tanto como yo, nuestra nación restauraría su soberanía absoluta. Mis amigos me contestaron que posiblemente habría en Nicaragua ese número de hombres o más. Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos que son el alba y nervio de la raza. El amor a mi patria lo he puesto sobre todos los amores y tú debes convencerte que para ser feliz conmigo es menester que el sol de la libertad brille en nuestras frentes. Este movimiento es nacional y antiimperialista. Mantenemos la bandera de la libertad para Nicaragua y para toda Hispanoamérica. Por lo demás, en el terreno social, este movimiento es popular. Yo quiero patria libre o morir. Un aplauso, un aplauso. Recordando a ese gigante, gigante que vive en cada una de las acciones de la revolución. Y esta ley es producto de la revolución, esta ley para una cultura de diálogo, de reconciliación, de seguridad, trabajo y paz porque estamos viviendo una, una revolución que es multidimensional una revolución que es política que es jurídica que es social es institucional es conciencial es cultural es comunitaria esta es una revolución en todos los planos en todos los órdenes entonces esta ley es parte, es parte de ese movimiento revolucionario que tomó un nuevo comienzo a partir del año 2007 pero que tiene muchos años de estar caminando decíamos que esta ley es el resultado de las consultas y esta ley tiene entonces su fundamento en los pensamientos en los sentimientos, en las aspiraciones, en las demandas del pueblo de Nicaragua que quiere la paz ahí están las fuentes, los fundamentos de esta ley las aspiraciones del pueblo de Nicaragua que quiere la paz y que nos lo dijeron en todo ese proceso de consultas pero que también el pueblo lo ha expresado desde antes que iniciáramos el proceso de construcción de la ley porque la ley lo que hace es sistematizar compilar, ordenar e institucionalizar una aspiración y una práctica colectiva eso es lo que hace la ley a diferencia de otras leyes que son copias de normas jurídicas de otros países esta ley no esta ley nace del tramo del mercado nace de la iglesia popular nace de una comarca nace de un grupo de artesanos nace de las estructuras del CLS nace de los liderazgos locales, de ahí nace esta ley, todo lo que está ahí planteado en el articulado esa es la principal fuente los principales insumos de la ley salen de ahí, otra fuente de esta ley es la constitución política de la República de Nicaragua la ley superior, la ley conspicua, la ley Madre, la Carta Magna, que establece que la paz es un derecho humano y que establece que en Nicaragua estamos construyendo un modelo de alianza, diálogo y consensos. Ese concepto constitucional está en la Ley Suprema a partir del 2014. Pero igual, era una práctica desde el 2007, que veníamos creando gobernabilidad con el pueblo un gobierno que se funde con el pueblo un pueblo que es presidente y un presidente que nace del pueblo y que construye políticas para el pueblo con el pueblo, desde el pueblo es la constitución entonces un fundamento primordial de esta ley otra fuente de esta ley son los instrumentos jurídicos internacionales que el Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado convenios, pactos, tratados, declaraciones al gobierno sandinista se le acusa de violentar normas internacionales si hay un gobierno en la historia de Nicaragua que ha respetado el ordenamiento jurídico internacional es el gobierno sandinista Todas las cosas que el gobierno sandinista hace Están inspiradas y fundamentadas en el derecho internacional En las convenciones y declaraciones universales y regionales de derechos humanos Que se han aprobado en Naciones Unidas Que se han aprobado en la Organización de Estados Americanos Todos esos tratados de derechos humanos reconocen que la paz es un derecho universal, que la paz es un derecho inalienable, intransferible, inviolable, que la paz es un derecho en el cual los pueblos son titulares de ese derecho y que ningún otro pueblo, gobierno o Estado puede violentar ese derecho colectivo, el derecho a la paz. Entonces, esa concepción de que la paz es un derecho de todo un pueblo, de toda una nación y que ese derecho está conectado con otros derechos, como el derecho a la autodeterminación, a la independencia, a la soberanía, derechos que deben de ser respetados en su totalidad. En eso está inspirada esta ley. Esta ley se inspira también en el pensamiento, en el sentimiento y en la cosmovisión de los pueblos ancestrales de los pueblos originarios y afrodescendientes, nuestros tatarabuelos y tenemos que sentirnos orgullosos de que ser nicaragüense es ser naoa ser nicaragüense es ser naoa, ser nicaragüense es ser chorotega es ser Niquirano, es ser Nagrandano es ser Matagalpa ¿eh? es ser Caribisis es ser Chipcha es ser Monimbó es ser Ulgua, es ser misquito, es ser Mayagna tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces entonces esta ley se inspira en esas concepciones ancestrales ¿cuáles eran los pueblos que habitaban esta zona? los pueblos originarios de esta zona ¿cuáles eran? los Matagalpa los Chorotega ¿Ah? Agustalpa Agustalpa los Mangues, los Chorotegas, los Matagalpas ahí están las raíces de esta ley es que nos enseñaron a nosotros distorsionaron, distorsionaron nuestra identidad y nos enseñaron que nuestras raíces estaban en Europa ¿y cuál es tu apellido? ¿y cuál es tu apellido? ¿Ah? Ah, es que mi familia viene de Galicia Ah, es que mi familia viene de... Es que mi bisabuelo, es que mi tatarabuelo Viene de tal zona de Europa ah, mi tatarabuelo era español Eso nos han enseñado Han desarraigado nuestra verdadera sangre primigenia Levanten la mano todos los que sean chirizos que están aquí, todos los chirizos. Aquí. dice, y nuestros pueblos ancestrales, su concepción era el yo comunitario, el yo comunitario, el modelo capitalista, el modelo occidental es el yo individual, pero nuestros ancestros era el yo comunitario, la religiosidad occidental es la salvación individual, la religiosidad ancestral nuestra es la salvación colectiva. La forma de producción del modelo capitalista occidental eurocéntrico es de producción de seres individuales, de seres individuales. El modelo productivo ancestral era un modelo productivo colectivo, cooperativo. Por eso las milpas, las milpas eran espacios de producción pero también espacios de convivencia. Y todas las prácticas de nuestros pueblos ancestrales eran prácticas comunitarias. El deporte era comunitario. No era competitivo, era un deporte comunitario. No era un no deporte de ganar-perder. Era un deporte de disfrutar-disfrutar. Un de es disfrutar. una lógica diferente. Y nuestros ancestros tenían sus deportes. El fútbol, el béisbol, todos esos deportes son recientes Pero nuestros ancestros tenían sus deportes Con pelotas de caucho, usaban los brazos, usaban, usaban los codos, usaban las rodillas, usaban las piernas Y era un deporte celebrativo, no competitivo La religiosidad era una religiosidad comunitaria o sea, Todo era comunitario entonces, esta ley se inspira en ese sentido comunitario, ancestral. Esta ley se inspira también en las buenas prácticas de nuestro gobierno. Prácticas incluyentes, prácticas solidarias. En las políticas y los programas sociales de nuestro gobierno. Y yo les voy a pedir que ustedes me ayuden. Que ustedes me ayuden. El programa de subsidio al transporte es un programa de subsidio solo para sandinistas o para todo el pueblo. El programa Todos con Voz es un programa solamente para las personas con discapacidad sandinista o para todas las personas con discapacidad. Los hospitales y los centros de salud que se han construido y que se están construyendo 19 hospitales nuevos. Eso es algo monumental. Monumental. Gobiernos que tienen producto interno bruto más grande que el que tiene Nicaragua no han construido tantos hospitales en tan poco tiempo como lo ha hecho el gobierno sandinista. Y en esos hospitales ¿acaso se pide el carné de militancia? O es son hospitales y centros de salud para todo el pueblo para todo el pueblo entonces ayúdenme a mencionar otros programas Usura Cero que es microcrédito para las mujeres carreteras, calles, caminos bonos productivos educación gratuita y de calidad plan techo merienda escolar, pensión reducida para los adultos mayores, bonos para los bachilleres, educación técnica, seis ciento para las universidades, seis ciento del presupuesto general de la República para las universidades. Otros programas Plan Techo, escuelas de oficio Mejoramiento de carreteras Programa AMOR que tenemos aquí a su directora Y tenemos aquí a la ministra Del programa AMOR Programa AMOR por los más chiquitos Casas maternas centros de desarrollo infantil, CDI Agua y saneamiento Viviendas Electricidad Luz, luz, luz, luz Luz, este es un gobierno de luz y verdad, como decía Sandino Luz y verdad 95% de electrificación Y en poco tiempo, en pocos años A la vuelta de la esquina vamos a llegar al 100% de electrificación del país Fíjense, antes del gobierno sandinista En municipios de Managua no había luz eléctrica en comunidades del crucero no había luz eléctrica. Estamos hablando que está a minutos de Managua. Hoy estamos llegando, estamos cerca de llegar a una cobertura del 100% de electrificación. Más del 80% de agua potable en las zonas urbanas. En las ciudades del país. Perdón. Y estamos avanzando en las zonas rurales y nuestro desafío en los próximos años es seguir llevando agua potable a las zonas rurales. Otros programas, calles para el pueblo, parques, canchas, estadios, bibliotecas, laboratorios, carretera, escuelas de valores, wifi, internet inalámbrico en parques y en otros lugares. Entonces, este gobierno, su filosofía y su praxis, su práctica es de trabajar por todos, para todos, con todos. Esa es la filosofía. ¿Estamos de acuerdo que entonces cultura de paz es universalidad de los programas sociales? Cultura de paz es inclusión social. Cultura de paz es desarrollo para todos. Es apertura para todos Y eso es lo que practica este gobierno Que es un gobierno de reconciliación y de unidad nacional ¿Estamos de acuerdo con eso? Levantemos la mano los que estamos de acuerdo Que cultura de paz es inclusión y trabajo con todos Apertura a todos ¿Ah? Vamos a grabar esta imagen en nuestra mente y en nuestro corazón Que todos estamos de acuerdo Esta ley se inspira en ideales socialistas también, en ideales socialistas. ¿El socialismo? ¿Qué es socialismo? Socialismo es desarrollo para todos, es desarrollo de la comunidad. Capitalismo es progreso para unos cuantos y exclusión para la gran mayoría. Eso es capitalismo. Socialismo es redistribuir la riqueza con justicia, redistribuir los ingresos nacionales. Mira una mano sagrada levantada por allá. Doña Victoria El socialismo democratiza el poder El capitalismo concentra el poder El poder político, el poder económico El socialismo democratiza el poder político Y es por eso que tenemos hoy 50% de mujeres y 50% de hombres Es por eso que hoy en la Asamblea Nacional Tenemos a productores, tenemos a campesinos Tenemos a sindicalistas, tenemos a maestros como diputados, como diputadas ellos quisieran tener a graduados de Harvard y de otras universidades ahí en la Asamblea Nacional es por eso que hoy tenemos a ministros, a ministras con raíces de pueblo Johanna es una profesional que ha venido luchando que se ha venido forjando forjando, forjando, forjando como profesional entonces, democratiza el, el, el poder político, democratiza los ingresos nacionales. El socialismo es pensar y actuar en función de la sociedad. El, que, el capitalismo, las ganancias y los ingresos quedan en unos pocos. Y lo único que tiene de socialismo, el capitalismo, es que socializa las pérdidas. El capitalismo socializa las pérdidas ¿Ah? Ahí sí socializa El socialismo Valga la repetición Socializa las ganancias Socializa los ingresos nacionales ¿Ah? Entonces, esa concepción de pensar en la totalidad De pensar en la colectividad Se inspira de esta ley Estamos de acuerdo en, la, en pensar y actuar en favor de la colectividad Levantemos la mano todos los que estamos de acuerdo con este modelo societario ¿ya? Societario, socialista Esta ley se inspira en prácticas humanísticas Prácticas humanitarias, prácticas solidarias De Nicaragua y de otros países Y esta ley se inspira en la cultura popular en La cultura popular nicaragüense en frases, en sentimientos, en vivencias del legado cultural, el legado de paz. Y ahí vamos a ver cómo estamos llenos la cultura popular de paz. En unos minutos se los voy a demostrar. ¿Cuál es, ¿Cuáles son la, lo, los grandes procesos que genera esta ley? Esta ley genera cambios. Esta ley. Propone nuevos valores Nuevas actitudes Nuevos comportamientos Nuevos estilos de vida Esta ley Si la resumimos En dos palabras Esta ley la podemos resumir De forma corta Esta ley es para Desaprender antivalores Y para aprender valores Eso es esta ley Desaprender Antivalores Digamos antivalores, individualismo, envidia, egoísmo, violencia, odio, mentira, calumnia, arrogancia, revanchismo, violencia, Deshumanismo Soberbia Intolerancia ¿eh? Deshonestidad Todos esos antivalores Corrupción Tenemos que desaprenderlo Entonces esta es una ley para desaprender valores ¿eh? Asumir cambios ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta ley? ¿El objetivo? ¿El objetivo de esta ley? No, pero alguien está manipulando para que me vaya siguiendo. Ahí está. No, no, sí, es que ¿para qué? Ok, el objetivo de esta ley es contribuir al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho. Respetando valores como la libertad, la igualdad, la justicia, la equidad que son valores, principios, conceptos y derechos constitucionales en función del bien común en función de los derechos individuales y colectivos en función del desarrollo pleno de toda la sociedad ese es el objetivo general de esta ley ¿y qué cosa es Estado Social y Democrático de Derecho? es el modelo de Estado que hemos venido construyendo a partir del 2007 y que con esta ley lo que se pretende es fortalecerlo ¿Qué cosa es Estado Social y Democrático de Derecho? Es un Estado que hace inversión pública. Es un Estado que invierte en salud, invierte en educación, invierte en infraestructura, invierte en desarrollo económico. Lo contrario de lo que hacían los modelos de Estado de los gobiernos anteriores, como decía doña Victoria, reducían o eliminaban los fondos para el desarrollo ellos que ahora son oposición dicen que defienden el Estado de Derecho Y nos atacan a nosotros de que irrespetamos el Estado de Derecho Miren, nosotros tenemos que arrebatar varias banderas a los enemigos de la paz Tenemos que arrebatarle la bandera de la democracia La bandera de los derechos humanos La bandera del Estado de Derecho ellos no respetaron el Estado de Derecho, que después se llamó Estado Social de Derecho y ahora la Constitución le llama Estado Social y Democrático de Derecho. No lo respetaron, ¿por qué? Porque ellos no hacían inversión pública. Nosotros tenemos hoy el 57% del presupuesto general de la República destinado al área social. Eso es algo gigantesco, es algo monumental. 23, 24% destinado a salud 23, 24% destinado a educación y el otro porcentaje a otras áreas sociales imagínense ustedes que ni aún con el impacto económico del golpe de estado fallido del intento de golpe de estado fallido ni siquiera con eso hicimos una reducción de este modelo de, de inversión para el desarrollo Estado Social y Democrático de Derecho es un Estado que coloca los derechos humanos en una posición de preeminencia. Y todo lo que dijeron ustedes hoy, esos programas, eso es restituir derechos humanos. Nuestro modelo lo que ha hecho es, a cada derecho constitucional lo ha transformado en un programa social. O sea, Estado Social y Democrático de Derecho es... Operativizar, materializar, concretar, restituir derechos humanos La constitución dice educación gratuita En el modelo de ellos la educación pública no era gratuita No respetaban el Estado de Derecho Nosotros respetamos el Estado de Derecho porque la educación hoy es gratuita La constitución dice que el Estado tiene que tener programas de prevención, rehabilitación y atención en salud el modelo de ellos creaba áreas privadas en hospitales públicos. Nuestro modelo construyó el sistema, el modelo de salud familiar y comunitario. Y así podemos ir derecho por derecho. Cada derecho constitucional nuestro gobierno lo ha transformado en un programa social, económico o cultural eso es Estado Social y Democrático de Derecho entonces esta ley viene a fortalecer ese modelo de desarrollo, de derechos, de justicia, de bien común para todos y cuáles son los objetivos específicos de esta ley promover la cultura de la solidaridad promover la cultura de solidaridad cultura de paz es cultura de solidaridad ¿Estamos de acuerdo con eso? Cultura de paz, cultura de solidaridad. ¿Estamos de acuerdo? Un aplauso entonces porque estamos de acuerdo con esa concepción. Cultura de paz es la cultura del diálogo. So, ese es otro objetivo específico. Promover que el diálogo sea el método con el cual resolvamos todos nuestros desentendimientos y desencuentros todas nuestras diferencias sean resueltas por la vida de la palabra del habla diálogo es di dos lobos palabras diálogo son dos personas, dos grupos, dos sectores que en la palabra se encuentran, se reencuentran y construyen eso es diálogo entonces, esta ley es el fomento de la cultura del diálogo. ¿Estamos de acuerdo en que cultura de paz es que resolvamos todo por la vía del diálogo? ¿Estamos de acuerdo? Todos los que estemos de acuerdo con eso, pongámonos de pie. Todos los que estamos de acuerdo en que cultura de paz es cultura de diálogo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Cultura de paz son nuevas actitudes, nuevas actitudes, nuevos comportamientos, nueva forma de vivir. Eso es cultura de paz. Levanten la mano todos los que son papás, que están aquí en este salón. diciendo cultura de paz son nuevos comportamientos nuevos estilos de vida entonces cultura de paz es una nueva forma de ser papá una nueva forma de ser abuelo una nueva forma de ser hijo una nueva forma de ser abuelo de ser nieto una nueva forma de ser servidor público estamos de acuerdo con eso ¿Estamos 100% de acuerdo con eso? Okay. Tremendo, tremendo, tremendo Me alegra a me. me alegra mucho Esos son los objetivos específicos Sigamos Esta ley Esta ley Entonces, resumiendo Es una ley de nuevos valores De nuevas actitudes De nuevos comportamientos De nuevos estilos de vida de nuevas formas de relacionarnos es una ley que rescata las tradiciones las tradiciones populares de paz las tradiciones populares de buen vivir, de armonía social esta ley es una ley que nos reafirma que somos sujetos de derechos, todos todos somos sujetos y sujetas de derechos estamos de acuerdo que todos somos igualmente sujetos y sujetas de derecho entonces vamos a darle un apretón de mano a la persona que tenemos al lado y le vamos a decir que es sujeta de derecho sujeta de derecho ¿Verdad? y también somos sujetos de deberes El enfoque de género significa que las mujeres son plenas titulares de derechos y que debe de haber igualdad absoluta entre hombres y mujeres. ¿Estamos de acuerdo con eso? Igualdad absoluta. Eso significa que los más chiquitos tienen todos los derechos. Los más chiquitos y chiquitas, los chihuines, los chavalitos, los cipotes, los tiernitos, las tiernitas, los seleque ¿verdad? tienen todos los derechos, todos, todos, todos, eso es enfoque Generacional. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Un aplauso entonces Y estamos de acuerdo entonces en que también los adolescentes Y también los jóvenes Y también los adultos Y también los adultos mayores O sea, el ciclo de vida Todo eso es enfoque generacional O sea, todas las generaciones somos iguales y todas las generaciones tenemos los mismos derechos ¿estamos de acuerdo con eso? totalmente hagamos un estamos de acuerdo con eso un tercer enfoque de esta ley que institucionaliza la política pública de paz y reconciliación es el enfoque intercultural significa que debemos de vivir en relaciones armoniosas, respetando la diversidad cultural y que ninguna cultura tiene supremacía sobre la otra, sino que todas las culturas son importantes. Eso es interculturalidad, la coexistencia pacífica y armónica de todas las culturas. Levanten la mano los que se sienten campesinos en este lugar, que sienten que son campesinos, que sus raíces son campesinas, que huelen a tierra mojada, tierra húmeda, tierra roja. originaria y los mestizos que somos casi todos los que estamos aquí somos mestizos todas las culturas todas las culturas la cultura campesina no es inferior a la cultura urbana la cultura del norte no es inferior a la, a la cultura de la capital a la cultura del pacífico o del centro de nicaragua entonces, tenemos cultura campesina, cultura urbana, cultura de determinadas zonas geográficas, tradiciones. Entonces, las, las canciones, la vestimenta, la forma de hablar, las comidas, todo eso es convivir o existir en respeto, todas las culturas. Y cultura de paz tiene el enfoque de respeto a la Madre Tierra, el, el, el enfoque ambiental, ya el enfoque ambiental, no ver a la Madre Tierra como mercancía, no ver a la Madre Tierra como objeto, sino ver a la Madre Tierra como un sujeto vivo y como un sujeto que tiene derecho, que se le debe de respetar. Y ahora, en estos días que hemos estado viajando por el país y ahora, Ayer que veníamos para acá, para el norte, porque ayer estuvimos en Ocotal y Somoto, Nueva Segovia y Madrid, nos da mucha tristeza tantos ríos secos. Nos da mucha tristeza el calor cuando aquí era una zona fresca. Y tanto deterioro a la madre tierra. Hemos venido haciendo un trabajo, pero Cultura de Paz es que nos reconciliemos con la Madre Tierra Cultura de paz es que le pidamos perdón a los bosques, a los ríos, a los depósitos de agua Ir a pedirle perdón a todas las expresiones de la Madre Tierra Reconciliarnos y recuperar los ríos Tenemos que recuperar los ríos Ahorita estamos peleados con la Madre Tierra Con toda esa sequedad con toda esa deforestación. Tenemos que reconciliarnos, ir a pedir perdón, reforestando, rescatando esos depósitos de agua que son fuente de vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, estamos de acuerdo con eso. La finalidad de esta ley es erradicar todas las formas de discriminación discriminación por razones de edad, de sexo, de origen étnico, de posición social o económica, de posición política o religiosa, es eliminar la discriminación como práctica como práctica personal, práctica social, práctica institucional, práctica estatal, práctica municipal, etcétera. ¿Estamos de acuerdo que vamos a erradicar la discriminación y que no debe de haber discriminación? ¿Estamos de acuerdo? Un aplauso entonces. Entonces, esta ley, otra forma de definirla sería que es un catálogo de valores, valores que no son para memorizarse, ni para recitarse, sino para vivirse, para practicarse. ¿Cuáles son los valores cristianos, los valores humanos, los valores socialistas? ¿Cuáles son? Amor, respeto, solidaridad, igualdad, escucha compañerismo fraternidad compartimiento honestidad tolerancia lealtad lealtad amor al prójimo cultura de paz es amor amor al ser superior que creó y sostiene el universo, cultura de paz es amor a nosotros mismos, cultura de paz es amor al prójimo, cultura de paz es amor a la patria, cultura de paz es amor a la historia, cultura de paz es amor a los héroes y a las heroínas, como Sandino, héroe nacional, cultura de paz es amor a la madre tierra. Cultura de paz es amor a nuestras tradiciones ancestrales. Cultura de paz es amor a la soberanía, a la independencia, a la libertad del pueblo de Nicaragua. Cultura de paz es honestidad, es verdad, es transparencia, es justicia, es equidad, es no discriminación, es responsabilidad, es trabajo común, es compañerismo, es lealtad. Es amistad ¿Qué otros valores? ¿Qué otros valores? Es gratitud Gratitud Ese es un valor humano Es empatía, decían ustedes Empatía ¿Qué es empatía? Es ponerme en los zapatos del otro Salud Sinceridad Sinceridad Sinceridad Sinceridad Eso es cultura de paz ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo ¿En... Repetimos Para que no quede ninguna duda Estamos de acuerdo que cultura de paz Es la cultura del amor De la ternura Del cariño Del buen trato Etc. ¿Estamos de acuerdo? Ok, de ahora en adelante, cero palabra grosera a nuestras compañeras de vida De ahora en adelante, cero maltrato psicológico a nuestras compañeras de vida a nuestras compañeras de vida será de ternura de dulzura de amor de beso de beso de beso ¿cuántas son despertadas todas las mañanas con un beso? ya a mí ya Mira cariñosos, tiernos, románticos con nuestras compañeras de vida. Eso es cultura de paz. ¿Estamos de acuerdo con eso? Fíjense, fíjense, fíjense bien. Cuando, antes cuando preguntaba que se estaban de acuerdo, se levantaban y sofacto todas las manos. Ahora ya no pasa eso. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta la diferencia. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, esta ley conceptualmente la hemos aceptado conceptualmente cognoscitivamente ¿ya? pero la práctica vamos a necesitar uno, dos, diez, cien, doscientos, trescientos encuentros de este tipo permanente para poder desaprender todo lo que hemos aprendido sobre lo que es ser hombre y ser esposo y ser novio y ser compañero de vida ¿Qué nos han enseñado que es ser hombre? Ser hombre es ser fuerte Mandar El único que opina ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué nos han enseñado? ¿Cuáles son las frases nicaragüenses? Aquí el que manda soy yo el gritón que grita más que ser hombre los hombres no lloran los hombres que, que sos cochón vos que estás llorando los hombres no lloran ¿Eh? los hombres no lloran jodido eso es lo que nos han enseñado aquí el que manda soy yo el hombre manda el hombre se impone ¿Qué le dice la mamá al hijo? Que tenés que imponerte vos con esa mujer. Tenés que imponerte, no te la dejes montar. ¿Dicen eso o no dicen eso las mamás a los hijos varones? ¿Ah? ¿Dicen eso o no dicen eso? ¿Ah? Y no es, aquí no estamos culpabilizando a las mujeres, es que el sistema... Social, patriarcal Impone eso, ese mandato Para que las mujeres le digan al hombre Ok Entonces el hombre es el que manda El hombre es el que impone El hombre es el que dirige De ahora en adelante Con esta ley Los hombres ya no mandan Levanten la mano los que están de acuerdo con eso Fíjense bien, fíjense bien, cuando yo les dije cultura de paz es democracia, todos levantaron la mano Cultura de paz es que todos tenemos los mismos derechos, todos se ponían de pie Pero ahora que estoy diciendo qué significa eso, y no estoy bromeando, estoy hablando en serio Con esta ley los hombres ya no mandan, estoy hablando en serio lo que propone esta ley es que en la casa mandan los dos, hombres y mujeres, los dos. subsumida me explico sino que va a estar en una condición de igualdad absoluta es que cuando yo dije hace unos minutos hace rato cuando todos levantábamos la mano así boom, boom, boom, yo les dije vamos a guardar esa imagen porque si, si hacemos un contraste, le vamos a pedir aquí al compañero que nos preste la imagen, cuando yo estaba preguntando y ustedes toditos levantaban la mano, toditos se ponían de pie, pero ahora ya no, ya, ahora ya no. Entonces, igualdad absoluta con las cuales todos ustedes estuvieron de acuerdo significa que los dos mandan, que los dos deciden que los dos son cabeza ¿Ah? o sea o sea es, es, es la familia es bicéfala nos han enseñado que la familia es monocéfala una cabeza, el hombre cabeza y la mujer obedece, en esta concepción de cultura de paz los dos son cabeza, los dos deciden, los dos son jefes y, y, y alguno, algún hermano, alguna hermana por aquí presente Seguramente está pensando en el pasaje de la Biblia que dice Mujeres, alguno está pensando en ese pasaje Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos Así, así como la iglesia está sujeta a Cristo Así ustedes mujeres estén sujetas a vuestros maridos pero nos han enseñado a leer solo esa parte No nos han enseñado a leer la otra parte ¿Qué dice la otra parte? La otra parte dice Maridos, amen a vuestras mujeres Y entréguense a vuestras mujeres Así como Cristo se entregó a la iglesia Hasta la muerte y muerte de cruz O sea, significa... Que el hombre tiene que entregarse totalmente, absolutamente, su cuerpo solo para la mujer, su salario todo para la mujer. A la mujer y San Pablo en Efesios dice: someteos los unos a los otros. O sea, la concepción en realidad es de sujeción mutua, que significa cooperación, colaboración, coordinación. ¿Ya? Es distinto a la concepción que nos han enseñado de subordinación, supeditación, sometimiento. Entonces cultura de paz es igualdad En las relaciones hombre-mujer ¿Eh? Y entonces les vamos a dejar la tarea Carol, ministra, que hemos dejado en todos los otros lugares Ok La tarea es, ya le doy la palabra eh, Disculpame, ya te la doy La tarea es de ahora en adelante Los 365 días del año Vamos a hacer el amor con nuestras compañeras de vida. diciendo que van a hacer cinco veces el sexo, no estamos diciendo eso, es que ustedes están bien sexualizados, ¿eh? ni dije hay que hacer los 365 días del año el sexo, no dije eso, dije el amor, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que en la mañana vamos a levantarnos palabras amorosas, palabras cariñosas, palabras dulces, palabras tiernas, y al mediodía, y en la noche, y siempre. Y también hacer el sexo también. Pero hacer el amor, hacer el amor. Por favor, disculpame, disculpame que no te había dado la palabra. Pasémosle un micrófono, por favor. Venga, venga, venga, venga, venga. Démosle un aplauso. Buen día. Primero que todo me presento, soy Jeffrey Meneses y soy de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. De la carrera de, Relaciones, de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Por lo tanto, mi pregunta es en ende al perfil de mi carrera. A nosotros nos ha enseñado y un hecho en la política que la primera base de las leyes es la constitución política. Por lo tanto, ninguna está por encima de esta. Ante ello, mi duda es, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Si, según lo que entendí, era la, la no discriminación y la igualdad. Y es algo que ya lo establece la, la Constitución en el artículo 27. Así que, ¿cuál es el objetivo de poner una ley, de una ley que prácticamente no tiene validez? Ya que las leyes ordinarias no están por encima de las leyes constitucionales. Y cuando algo ya está hecho, ¿cuál es el objetivo de volver a hacerlo? Eh, la, re, la reafirmación o la reformulación de una ley con carácter ilegal, aunque sea el mismo concepto, el mismo objetivo, cuando ésta ya existe, no hay necesidad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es simplemente mediático, populista o alguien que me pueda explicar, por favor? Muchas gracias. por tu pregunta porque no. tu pregunta ¿cómo es tu nombre? Jeffrey. Jeffrey, Jeffrey Jeffrey muchas gracias Jeffrey por tu pregunta porque la misma nos ayuda a reafirmar lo que hemos estado expresando la constitución desde 1987 dice en el artículo 71 que Nicaragua reconoce todos los derechos de la niñez en Nicaragua tienen plena vigencia los derechos de la niñez 1987 lo dice la constitución Sin embargo, a pesar que la constitución dice eso Tuvimos que elaborar un código de la niñez Que tiene doscientos y pico de artículos Entonces era necesario desarrollar lo que decía la ley superior Las leyes secundarias lo que hacen es desarrollar los preceptos constitucionales Jeffrey entonces, el derecho constitucional, los derechos de la niñez, necesitábamos una ley secundaria que desarrollara al detalle el postulado constitucional de derechos de la niñez. La constitución política de la República del artículo 70 al artículo 79 establece los derechos de familia. Entonces, vamos a decir, no necesitamos leyes de familia. En el año 2015 aprobamos el código de familia 600 y pico de artículos 600 y pico de artículos Era necesario una ley secundaria que desarrollara el concepto constitucional de derecho de familia Porque la constitución lo que hace son grandes enunciados Grandes enunciados, pero se necesitan leyes secundarias que desarrollen esos grandes enunciados por ejemplo, la Constitución dice que los niños tienen derecho a la adopción, pero el Código de Familia desarrolló ese concepto. La Constitución dice que los adultos mayores deben de tener una protección. El Código de Familia desarrolló eso y creó todo un libro, que es el libro quinto del Código de Familia. La Constitución dice que el matrimonio y la unión de hecho son dos figuras que tienen el mismo estatus. Pero no, no había una ley que desarrollara ese concepto, lo hizo el Código de Familia. La Constitución dice en el artículo 60 que debemos de proteger la Madre Tierra. Y también la Constitución dice que debemos de estar protegidos contra el hambre. Pero esos son grandes enunciados. Se necesitaban leyes específicas para desarrollar esos postulados. Por eso la ley de seguridad y soberanía alimentaria. Para hacer realidad ese postulado constitucional de estar protegidos contra el hambre. La constitución dice que los hombres y las mujeres, los hombres y las mujeres tenemos iguales derechos. Y dice la constitución que el Estado tiene la obligación de eliminar todos los obstáculos, dice Jeffrey, de la constitución que impidan la igualdad absoluta entre hombres y mujeres pero no teníamos leyes, leyes. ya la constitución lo decía pero no teníamos leyes que facilitaran, que propiciaran esa igualdad es por eso que reformamos la ley electoral por eso reformamos la ley de municipios para establecer el 50% de mujeres, lo hizo el gobierno sandinista, el 50% de mujeres y hombres en los cargos públicos. Si no hubiésemos hecho esas reformas a la legislación secundaria, aunque la constitución ya decía desde 1987, eso es por eso que habían pocas diputadas, Jeffrey, en la Asamblea Nacional, y es por eso que habían pocas alcaldesas, y es por eso que habían pocas ministras y pocas concejalas. ¿Por qué? Porque había el enunciado constitucional de igualdad, pero no había la ley secundaria que permitiera desarrollar. Entonces, esas leyes no fueron leyes mediáticas. Esas leyes es la que hacen posible que hoy en día esas leyes... Jeffrey, esas leyes secundarias son las que hacen posibles la operacionalización, la materialización, la concreción de lo que dice la constitución. Levanten la mano las mujeres concejalas que están aquí. Levanten la mano las mujeres alcaldesas que están aquí. Levanten la mano las mujeres vicealcaldesas que están acá. ¿Ya? Entonces, esa realidad de participación política se debe a esas leyes de carácter secundario. Si no tuviésemos esas leyes, la constitución estaría pintada, estaría pintada ahí, como estuvo pintada por muchos años. Entonces, Jeffrey, hermanos, hermanas, y yo agradezco Jeffrey tu pregunta porque no, no nos da la fuerza para reafirmar constitucionalmente la explicación de esta ley, los fundamentos constitucionales de esta ley. Esta ley, esta ley es total y absolutamente coherente con la constitución política de la República. La Constitución Política de la República dice que los nicaragüenses tenemos derecho a la paz. La Constitución Política de la República dice que nuestro modelo es un modelo de alianzas, diálogos y consenso. La Constitución Política de la República establece el derecho a la integridad personal. La Constitución Política de la República establece derechos individuales. Entonces, esta ley crea los principios, los valores, los mecanismos, las instituciones responsables para construir este modelo de armonía, de tolerancia, de convivencia, de relaciones armoniosas, de paz. Y, y como los estudiosos, Jeffrey, de las ciencias políticas, tienen que ver el mundo, el panorama global, tienen que ver el bosque, Nicaragua no es el único país que tiene una ley de esta naturaleza Hay muchos países en el mundo que tienen leyes de esta misma naturaleza Que le llaman de distintos nombres En algunos países le llaman ley de unidad nacional En otros países ley de convivencia pacífica Ley de cultura de paz, etc. Entonces no estamos haciendo nada, ni fuera de la constitución sino coherente con la constitución y no estamos haciendo nada fuera del orden jurídico internacional. Por el contrario, totalmente coherente con el derecho internacional y coherente con la constitución. que expresemos nuestras inquietudes y es importante que escuchemos las inquietudes y es importante que nosotros aclaremos aclaremos, ¿no? aclaremos, aclaremos porque ellos, los adversarios y los que se enojan con la paz usan argumentos supuestamente constitucionales ¿no? Argumentos supuestamente constitucionales. Y dicen, por ejemplo, presidente inconstitucional, presidente, y repiten mil veces la misma mentira para, para dejar en el pueblo, para que la gente crea que esa mentira es una verdad. Aquí no tenemos ningún presidente inconstitucional. Nuestro presidente fue electo de acuerdo al orden constitucional nicaragüense. ¿Ya? de acuerdo al orden constitucional nicaragüense y fue electo en el 2006 en el 2011 y en el 2016 de acuerdo al orden constitucional entonces no tenemos ni presidente designado ni presidente inconstitucional ni vicepresidenta inconstitucional porque no se ha fragmentado, ni invalidado, ni infringido Ninguna disposición constitucional Ahora, sobre esta ley Se están diciendo un montón de mentiras Porque es que estamos la, la, Nosotros estamos promoviendo aquí La cultura de la paz, la cultura de la verdad La cultura de la tolerancia Pero hermanos y hermanas Así como nosotros tenemos una ley Y una política Ellos tienen una ley Que no, no es jurídica ¿Ya? No es, un, no, es, no es una ley jurídica, ni es una política pública, es un manual, es un manual, es una ley que ha sido dictada desde el imperio y un manual que ha sido construido desde el imperio, que es de odio, de confrontación, de terrorismo, de mentira, de mentira. Fíjense bien la mentira que están diciendo sobre esta ley. Y a mí me sorprende que en medios de comunicación ponen en primera plana que la Policía Nacional es la rectora y la directora de la aplicación de esta ley. Falso de toda falsedad. No hay un solo artículo de la ley que diga eso. No hay un solo artículo de la ley que diga eso. Y ahí están ellos en las redes sociales y en todos lados diciendo que con esta ley se le da a la policía... La facultad para coordinarla y dirigirla. Falso. Lo que dice la ley es que esta ley, el responsable de rectorarla es el poder ejecutivo. Y crea una comisión, luego crea una comisión interinstitucional, y ahí nos vamos a, a esa lámina. Crea una comisión interinstitucional en donde están un conjunto de instituciones la Policía Nacional apenas es miembro, imagínense clase manipulación la que hacen, de pasar de lo que dice la ley, que la policía es miembro, a decir que la policía es la coordinadora. Lo que la ley dice es que la, la aplicación la dirige el Poder Ejecutivo y que el que preside desde el punto de vista de coordinación interinstitucional es el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. Imagínense clase salto el que dan la tergiversación la que da otra cosa que están diciendo de mentira sobre el contenido de esta ley es que esta ley es para adoctrinar políticamente a los niños no hay un solo artículo que diga eso he hablado yo aquí de doctrina política he hablado de valores que son universales de convivencia o sea, el amor, la tolerancia, la paz, la inclusión, el respeto Son de buen vivir, son valores aceptados por todos los modelos religiosos Y por todas las tradiciones filosóficas de la humanidad O sea, no estamos planteando algo que sea distinto a lo que enseñó Jesucristo Nada, o sea, absolutamente nada Ni estamos planteando algo distinto al modelo jurídico ni nada distinto a los grandes modelos de las tradiciones filosóficas religiosas. Pero bien, bien, fue importante la pregunta para poder responder y para que nosotros tengamos argumentos. Hay que seguir invitando a los muchachos, hay que seguir invitando, hay que seguir platicando Y hay que compartir estos contenidos desde todas las asignaturas Desde la ciencia política, el derecho, la psicología Desde la psicología, Dios mío, qué beneficios psicosociales trae vivir estos valores ¿No? Desde la pedagogía, la pedagogía de la ternura, la pedagogía desde la sociología ¿Ya? Durkheim, uno de los padres de la sociología habló de la solidaridad orgánica y solidaridad mecánica desde, la, desde el derecho, desde todas las disciplinas desde las relaciones internacionales cuáles son los principios del derecho internacional cuáles son los principios de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas la paz por el amor de Dios es algo fundamental en la Carta Constitutiva de Naciones Unidas La paz, la coexistencia pacífica de las naciones La resolución de los conflictos internacionales Por métodos alternos Que son el diálogo, el arbitraje, la negociación, la mediación Entonces, lo que estamos planteando es derecho internacional Es psicología, es sociología, es derecho Es antropología La, la, la, la antropología enseña que las relaciones todo esto que les dije, el yo social, el yo comunitario de los pueblos ancestrales es antropología. Pero bien, nos salimos del tema, pero necesario. es necesario. ¿no? Eh, miren, hay como 50 láminas que hacen falta, todavía explicar, ¿verdad? Y dijimos que íbamos a ser eh, breve, estamos en la introducción. Pero a ver cómo resumimos lo que quedaba Todo lo que hemos dicho De paz, amor, ternura, etc. Es para vivirlo con nuestras compañeras de vida Pero también para vivirlo con nuestros hijos Con nuestros hijos, con nuestros hijos Vayamos a pedirle perdón a nuestros hijos e hijas Por todas las veces que les pegamos Por todas las veces que los fajeamos por todas las veces que los castigamos ¿estamos de acuerdo con eso? No, mira que están levantando las manos ¿No? cultura de paz es educar a nuestros hijos ya no con el grito ni con pegar ni con nada de eso sino con ternura cultura de paz es amor a nuestras suegras Imagínense, a ah, la puchica amor, amor, amor, amor, amor a nuestras suegras, y estoy hablando en serio. Cultura de paz es amor a las nueras Es tratar a las suegras como que si son nuestras mamás Y tratar a las nueras como que si son nuestras hijas Y tratar a los yernos como que si son nuestros hijos Y tratar a nuestros cuñados como que si son nuestros hermanos Eso es cultura de paz Pero desaprender esas relaciones no es sencillo no es sencillo. No es sencillo. Cultura de paz es fraternidad en los centros de trabajo. Cultura de paz es fraternidad en los centros de trabajo. ¿Estamos de acuerdo que paz es sosiego? ¿Paz es sosiego? ¿Paz es tranquilidad? ¿Paz es armonía? ¿Paz es estabilidad? Entonces... De ahora en adelante, cero chisme en los centros de trabajo. De ahora en adelante, cero cuencho y cuento en los centros de trabajo. esa cultura de paz es armonía, dijeron que sí es que, lo que ne no necesitamos jefes y de verdad cero jefes, lo que necesitamos son líderes responsables servidores, compañeros ejemplos coordinadores facilitadores del proceso de trabajo porque los jefes se imponen porque los jefes mandan pero los líderes inspiran, los líderes motivan, los líderes cohesionan, los líderes empujan, los líderes articulan, las lideresas propician Me explico cuál es la diferencia, estamos conectados, cuál es la diferencia Pero clase susto hasta brincaron y dijeron no, no es posible Es que es mejor tener líderes que tener jefes ¿Ya? Porque si nosotros tenemos líderes y lideresas Los centros de trabajo van a ser más productivos, más creativos Más innovadores, más articulados Vamos a hacer las cosas más rápido y mejor Porque si yo soy jefe, yo le digo a ella, anda, hace Pero si yo soy líder, le voy a decir, hagamos, construyamos, vamos Y yo voy de primero, porque soy líder si soy jefe, le mando y me voy a sentar. Si soy líder, voy adelante y construyo con ella. ¿Me explico? Cultura de paz en el centro de trabajo. Es que nos tratemos bien en el centro de trabajo. ¿Qué nos enseñaron nuestros abuelos cuando entramos a un lugar? Saludar, buenos días. ¿Y nos vamos? Adiós. Y entra el jefe ¡Bum, bum, bum, bum, bum! Y dice, mira, entra como perro en su casa Ni buenos días, dice ¿Ah? ¿Ah? Entonces el, el, el líder entra ¡Buenos días, compañera! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Ah? Y Cuando se hace algo Cuando nos entregan algo ¿Qué nos enseñaron nuestros padres? ¿Cuál? ¡Gracias! Gracias. Entonces ella viene, me trae el informe. Que te tardaste demasiado vos haciendo esto. Esto era para ayer. ¿Ah? Tanto que te tardaste haciendo esto. No, si, si yo soy líder, yo le. Gracias, gracias. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo juntos y vamos a mejorarlo juntos. ¿Ya? Si se necesita. Algún cambio, ¿no? Y entonces, cultura de paz en los centros de trabajo es cero maltrato a las personas que buscan un servicio público. Eso es cultura de paz. Cero, cero, cero. Significa que en los hospitales, en los centros de salud, en las casas maternas, vamos a tratar a nuestros campesinos... Como reyes, como reinas A los trabajadores del mercado Con sus olores sagrados Con ese sudor Que es el olor sagrado Bendito olor Los vamos a tratar súper bien Y les vamos a decir Siéntese aquí Quiere un cafecito Quiere un vasito de agua Es tratar bien a la gente en las alcaldías Aplauso Esto es cultura de paz son cultura de paz es la mejor atención en el ministerio de la familia es la mejor atención en la policía cultura de paz son universidades para la paz maestro es educar para la paz y promover relaciones armoniosas para la paz Cultura de paz es para vivirse en la comunidad, en el barrio, en el barrio. Ser fraterno, ser solidario en el barrio. Revolucionaria la chavala. Anda con las camisetas del partido. Ahí participa en las marchas. Ahí canta todas las canciones. Pero invivible en el barrio. ser revolucionario ser sandinista es ser la persona más fraterna en el barrio porque es que ustedes dijeron que cultura de paz es fraternidad que cultura de paz es hermandad que cultura de paz es respeto ¿No? en los barrios, en las comarcas, en las residenciales a donde vivamos, a donde estemos a donde estemos Cultura de paz en el barrio es ser solidario con la panzona, estar pendiente cuando va a parir y decirle yo la llevo, no se preocupe. Ser solidario en el barrio es estar pendiente del adulto mayor. Ya ustedes dijeron que estaban de acuerdo con el espíritu solidario de los programas de gobierno. Ese espíritu solidario ahora debe trasladarse a la vida personal a la vida en comunidad de todos nosotros es que reforestar el barrio no es un asunto solo del Marena sino de nosotros es que, es que el plan de prevención de desastres en el barrio no solamente es un asunto de Sinapred sino de nosotros es que limpiar la basura del barrio no es solamente un asunto de la alcaldía y de Marena sino de nosotros. Es que ser solidario con el adulto mayor que necesita un bocado de comida, no es solamente un asunto del programa solidario, de la promotoría solidaria, es un asunto tuyo, como cristiano, como sandinista, como revolucionario. Entonces, cultura de paz es todos los valores que dijimos, vivirlos, vivirlos en la casa. En el trabajo En la comunidad En la iglesia En los medios de comunicación Porque todos tenemos un medio de comunicación Levanten la mano los que tienen Facebook Entonces esta cultura de paz Es para vivirse en las redes sociales Enviemos mensajes de paz, de armonía De convivencia, de tolerancia, de inclusión De respeto a través de de nuestro Facebook, pero a veces mandamos mensajes clasistas, sexistas, racistas desde nuestro Facebook. ¿Sí? Entonces en nuestro Facebook tienen que ser espacios de educación para la paz. De ahora en adelante, de ahora en adelante a convertirnos en sujetos de paz, en evangelistas de la paz, en constructores de la paz. Ese es el mensaje. Y esa es la responsabilidad que esta ley nos asigna. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo por su atención. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.